Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Es eh, ya jueves, miércoles, ¿verdad? Miércoles, bienvenidos a todos, bienvenidos a Relatos Oscuros, me da mucho gusto estar con ustedes. El día de ayer tuve un inconveniente con mi tarjeta y StreamYard, no la detectó, no pude pagar StreamYard. Y bueno, me la pasé resolviendo ese problema. Por eso no pude estar con ustedes el día de ayer. Entonces, algunas noticias que tocaban el día de ayer, pues tocan el día de hoy. Eh, hay hay algunas, eh, algunas noticias. Una de ellas es que eh, para la gente que luego me ha escrito... Osla, ya no es lo mismo ahora pareces un canal de chismes para esa gente que que busca lo paranormal y que pues sí, claro, por eso está en mi canal eh, les tengo una una noticia y es que quizá, yo creo a lo mejor, quién sabe, tal vez, puede ser yo creo, seguro que sí eh, estaré transmitiendo como a las 2 de la tarde a lo mejor. A la hora de la comida, para toda la gente que está descansando a la hora de la comida, eh, voy a hacer transmisión en donde voy a hablar de temas paranormales, seguramente de noticias paranormales, de videos que surjan, en todos los días surgen cosas de este tipo extrañas. Y voy a tener también a lo mejor... Eh, los libros, voy a leer algunos capítulos, vamos a platicar sobre eso, para la gente que le gusta los fenómenos paranormales, y nada más. Nada más los fenómenos paranormales, el misterio, el terror, lo vamos a tener para en las dos de la tarde. Y en la noche vamos a tener esta tercera temporada de Relatos Oscuros, que es precisamente sobre relatos oscuros. Relatos que están haciendo, que están siendo tendencia, relatos eh, paranormales Relatos Perturbadores Así que, pues, buenas noches a todos, les mando un abrazote eh, Me faltó hacer algunas cosas, denme un segundo A ver, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí En lo que entra la gente, voy a hacer un paso que me faltó hacer Antes de iniciar la transmisión Vamos aquí eh, Vamos aquí, vamos aquí eh, aquí está. Bueno. Mientras, mientras de esta forma. Ahora sí, estamos en vivo y en directo. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes a lo largo de la transmisión les voy a dar los otros las otras noticias así que gracias a todos por estar esta noche aquí vamos a empezar con el título de esta transmisión que se llama eh, chamelo regresó desde el más allá para la gente que vive en méxico pues sabrá a, a qué me estoy refiriendo sabrá la noticia sabrá el suceso conocerá el caso ya vio el video, pero para la gente que no es de México, pues aquí les vamos a mostrar por qué Chabelo regresó. Chabelo regresó del más allá, apenas tiene días de haber fallecido y ya se hizo presente durante un programa de televisión. Chabelo regresó desde el más allá. Y bueno, con eso vamos a iniciar esta transmisión con ese video y después nos vamos a los relatos oscuros, relatos perturbadores. Recuerdan, que tengo un número telefónico, ahí está el WhatsApp, que me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar eh, en vivo para darme sus opiniones, contarme sus historias, preguntarme lo que sea, estamos en contacto y pueden interactuar con ese número en pantalla que es el más 52 722 561 94 18. Así que vamos a dar inicio a este programa Relatos Oscuros. Oscuros. Aquí estamos viendo este, <coughs> hablando de, de gallitos. Hablando de gallitos. Vamos a ver el video, ¿por qué dicen que Chabelo regresó? Esto sucedió durante un programa de televisión, un programa de revista que le llaman. Son esos programas que salen en la, en la mañana en diferentes canales, donde hacen de todo, hablan de todo, bailan y demás. Y bueno, sucedió esto durante, pues, a, a, hablando acerca del fallecimiento de un artista en México, para la gente que no es mexicana, murió el hijo de un artista, más bien, el hijo de un artista murió, y bueno, aquí estaban hablando sobre ese suceso y vean lo que pasa. no bueno, quería opinar desde sí, el más allá. Sí, Manuel Figueroa, igualito al papá, que saca la, sí, la guitarra, y sí, sí, saca la canción sí, sí, de la misma edad que que, eh, que tenía Julián. Julián y, no sé, sí. sí, sí. me viene a la mente John Sebastián con sus otros dos hijos y ahora ya Julián también, ¿no? Así y es. Un el niño muy talentoso, un niño... Tenaz, porque muy sabemos que. Muy querido. que en Eso México así, que, no que se les cuestiona a los hijos de, de otros artistas ¿no? pero vamos a recordar eh, a Julián en su faceta como papá del pequeño José Julián ahí, es, <risa> ahí está Chabelo regresa de, de la muerte a dar su opinión sobre el fallecimiento de este hijo de un artista eh, en un principio sí me causó gracia pero no tanta gracia porque yo no sabía el contexto, pensé que Tania, Tania Rincón, que es la conductora de ese programa, pues pensé que estaba enferma, o que había trabajado durante la noche, no sé, me imaginé que estaba que tenía la, la garganta cerrada, que estaba enferma, pero bueno, ya preguntando con, con el tío Roy, dice que no estaba enferma, que, que se le atravesó un gallo, entonces fue cuando entonces fue cuando me dio mucha risa porque Tania Rincón al parecer estaba bien, pero en ese momento se le atoró un gallo y empezó a hablar así. Vamos a ver nuevamente el video. Vamos a verlo, aquí está. Aquí está, aquí está. Vamos a verlo. Tal vez no quería opinar desde sí, el más allá. es Figueroa igualito al papá que saca la, sí, la guitarra y sí, componer sí, sí, canciones de la misma edad que... Que, porque, que la edad que tenía Julián. Julián y no sé, me viene a la mente John Sebastián con sus otros dos hijos y ahora ya Julián también, Ruder. ¿no? Así ¿no? es. Un niño muy talentoso, un niño tenaz, porque sabe muy, muy, muy querido, que en México no que así les lo que, se les, sido, sido. Lo que ser... se les cuestiona <risa> <risa> a los hijos de, de otros artistas, ¿no? pero vamos a recordar <risa> a Julián en su faceta como papá del pequeño José Julián <risa> <risa> es, al ser horrible, bueno ya este, ya vemos eh, obviamente en internet le hicieron burlas hasta más no poder pues eso de que se te atore un gallo, sí, a mí se me ha atorado de pronto un gallo, sí pero ¿sabes? como que pasa de pronto y uh, y, y ya, pero esta mujer seguía hablando y, y parecía Chabelo, entonces a toda la gente le causó mucha risa, el día de ayer fue como el meme de, de México, precisamente para la gente que no es de México, pues bueno, ayer ayer eh, todos estuvieron comentando pues esto que sucedió durante el programa y decían que se había poseído de Chabelo hablando por cierto de este caso de la muerte de este hijo de Joan Sebastián hay algo ahí oscuro ¿no? hablando de relatos oscuros y hablando del hijo de Joan Sebastián uh, que que lo encontraron ya muerto en, su, en una habitación de su casa y que dicen que fue un paro cardíaco y lo oscuro es que dicen que pues que tenía adicciones, que puede ser que pudo haber sido una sobredosis, la verdad, yo no sé. A mí el tío Droy, digo, el tío Droy me dijo que también puede haber sido, pues que eh, eh, y es que eso lo vi en Facebook y yo también ya lo leí, sobre problemas de ansiedad y depresión, pues que de pronto le empezó a doler el pecho, se fue a acostar a una habitación en su casa y y se murió. Entonces, pues lo impresionante es que tenía 27 años de edad, me parece, estaba muy joven, y pues morir así de pronto, y tan joven, inesperadamente, pues es, es feo, ¿no? A mí, da miedito a algunos que, que tenemos sobrepeso, sí nos da miedito que las arterias se nos tapen, porque eso es un, se supone, o ahí dijeron que era un, un ¿qué? Un... Algo de ataque al miocardio, algo así, obstrucción medio, algo así del mediocarmio o mediocardio. Alguien me ponga ahí mediocardio. Bueno, ahí este, a nosotros los que estamos pasaditos de peso, pues, ataque al miocardio, ¿no? Ataque al miocardio. Pues nos puede pasar porque eh, tenemos las, los triglicéridos altos para los que son todavía chicos que todavía no van a revisiones médicas, pues si comen mucha grasa, eh, no hacen ejercicio, puede ser que sus arterias, sus venas empiecen a taparse de grasita y entonces en algún momento puedan, puedan suceder eso, el ataque al, mi al miocardio y pueden morir así instantáneamente como este joven y como algunos otros gorditos, gente que pues que está más propensa a estas enfermedades de, de la grasa, entonces eso da miedo, eso es algo oscuro, pero otra cosa oscura, aparte de que pudo haber sido una sobredosis, la verdad no sabe yo no sabría decirles, yo a este muchacho pues no lo hacía ni en la vida, pero pues algunos dicen ¿no? que sobredosis, ya ven que muchos artistas o que gente, eh, pues conocida en los medios, fallece de estas formas inesperadas de pronto y pues que suele pasar por sobredosis. Pero a mí lo que más me pareció extraño y oscuro es que al parecer este hijo al parecer, no, no tengo bien la respuesta, ustedes son machismosos, me dirán, gracias a Oscar León, nos mandó 10 dólares, murió de un suspiro extremo al chavo, el chavo, de un suspiro extremo. Ahorita que hice así, me acordé al este de Malcolm, ¿no? Cada que ese, ese niño le hacía así, yo ya lo no podía ver el programa porque ah, la gente que tenemos como ansiedad, cuando vemos a alguien que le falta la respiración, inmediatamente también nos sucede, nos falta la respiración. Entonces ese chico, que le hacía así en Malcolm Me desesperaba, lo odiaba. Muy bien, yo no sé bien, pero al parecer estos hijos, tres hijos de Joan Sebastián, yo no sé si sea con la misma, o, o sea, sí, sí con la misma, no se la quitaba ni se la cambiaba. Digo, con la misma mamá, no sé si él, no, no creo, ¿eh? son diferentes mamás, pero tres ya se han muerto, tres, tres hijos de Joan Sebastián ya se murieron. Alexa, volumen 7, eh, ¿cuántos hijos de Joan Sebastián ya se murieron? Alexa, ¿cuántos hijos de Joan Sebastián se murieron? Joan Sebastián tenía ocho hijos. ¿Ocho hijos? La muerte de Joan Sebastián fue en ex Juliantla, Guerrero, México. Joan Sebastián falleció el 13 de julio de 2015. Joan Sebastián falleció en Juliantla y la edad en el momento del fallecimiento de Joan Sebastián fue de 64 años. ¿64 años? También se murió. No tan viejo, ¿eh? Eh, bueno, pero yo le pregunté a Alexa, ¿cuántos hijos? Aquí me están diciendo tres, tres hijos de Joan Sebastián se murieron. ¿De ocho hijos? ¿Tres ya se murieron? Está cabrón, ¿no? Uh, yo podría sacar ya un video así de la maldición de los Sebastián. Porque... Pues al parecer también las muertes de sus otros hijos fueron... Fueron... ¿cómo diríamos? Polémicas, fueron polémicas. Alexa, ¿cómo se murió el hijo de Joan Sebastián? El cantante Julián Figueroa falleció el día 9 de abril de 2023, a sus 27 años de edad a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Yo no sé de, yo no sé nada de médicos, pero fibrilación me suena a fibra, a fibrosis a que se le taparon las arterias por grasa pero pues está raro ¿no? porque a, el chico parecía estar sano eh, también no creo que tuviera problemas de grasa en la sangre en las venas en las arterias, pero bueno pero tiene otro hijo que se murió los otros dos ¿cómo se murieron gente? porque Alexa no me sabe decir ¿cómo se murieron los otros dos hijos de Joan Sebastián? Creo que, a, creo que uno lo secuestraron, ¿no? Y lo mataron. O sea, feo, feo. A ver, cuéntenme ustedes qué saben más del chisme. Uno fue asesinado, creo otro, por un accidente, dice Lisette Martínez. Yo no quiero contar chismes aquí, pero, dice Esther, yo pienso que Joan Sebastián tenía pacto con alguna entidad y se cobró con sus hijos por vivir más. Con su cáncer, oye, o sea, podríamos hacer una crepipasta, sea ¿Sí, haciendo completamente mm, este, o sea que nos, valga, nos vaga completamente, podríamos hacer una creepypasta, un video paranormal diciendo que Joan Sebastián tenía pacto con el diablo y que por eso el diablo le cobró tres hijos y también se lo llevó a él, y que la verdad, este, quien, quien sigue con el pacto es esta esta mujer es una mujer, ¿no? porque tiene como 70 años y sigue estando como de 20 fueron desvividos y se decía que venganza a los dos primeros los mataron, ¿en serio? tenían 27 años, cumplía 28 ¿a los otros dos, a los asesinaron? fueron regues, no dice no que no te gusta el chisme ya pareces vieja a ver, ¿quién dijo eso? ese, René Osorio, véanlo ¿no? en pantalla, ¿no que no te gusta el chisme? ¿ya pareces vieja? a mí siempre me ha gustado el chisme, siempre, siempre, toda la gente que me sigue, sabe que a mí me encanta el chisme, yo vivo del chisme, como chisme, sueño chismes, me alimento de chismes, ¿Y ¿te gusta el chisme? pinche prieto, igual que yo, pero bueno, así son, así son los pinches prietos de, de, de mensos están, pero bueno, vamos a dejar al prieto de René Osorio y vamos con lo que sigue, entonces yo les platicaba eso, de, yo no vi que hicieran algún video de alguna maldición de Joan Sebastián, obviamente iba a ser algo, pues, eh, el lucrarse con la muerte de alguien, pero bueno, todos los medios y Sí, pues todos los medios hacen eso, lucrarse de las muertes de las personas. Ya lo conocimos, ya lo aceptamos. Aquí, recuerdan, cuando hablamos de Devani, acepté claramente que me lucraba con la muerte de una niña. Así todos los medios, con todas las muertes. Entonces, eso ya no es un tema a discutir. Si ya no es nada nuevo, todos lo sabemos. Pero no, a lo mejor porque tampoco no veo ya tanto YouTube de los compañeros paranormales no sé si alguien haya hecho un video de alguna maldición de Joan Sebastián por los, sus tres hijos muertos inesperadamente y por la muerte de él, etcétera. Pero no sabemos qué más vaya a pasar en esa familia y pues fue una noticia también el día de ayer, el día de antier, antier eh, bastante, bastante sonada, eso fueron las tendencias que estuvieron hasta el día de ayer. Hoy todavía se sigue hablando un poco de este hijo de Joan Sebastián, pero poco a poco va, va bajando su intensidad. Eso es de ley en los medios de comunicación, en las noticias, en los, en las temas, en los temas, en las publicaciones. Eso es de ley. Eh, en la escuela aprendimos que aproximadamente tenían un, una semana de de popularidad algún tema, una semana y después de ahí se iba iba cayendo la noticia, ya no era impactante, se necesitaba buscar una noticia nueva. Y por muy interesante, por muy fuerte que fuera la noticia, duraba alrededor de un mes, pero esas deberían ser noticias o sea impactantes. Yo eso aprendí en la escuela de comunicación, pero cuando vino lo del COVID pues eso sí me sorprendió bastante porque duró dos años, ¿no? Dos años mundial, eso sí sobrepasó, sobrepasó esto, estas prácticas y conocimientos que se tienen de los medios de comunicación y de, de, de las noticias. Muy bien, eh, tengo más noticias, esta noticia no me gusta, recuerden que cuando hablemos en la noche de relatos oscuros, son relatos oscuros. Ya tuvimos dos eh, temporadas hablando de fenómenos paranormales, misterios, y esta tercera temporada, pues, estamos hablando completamente de historias perturbadoras, asombrosas, eh, que suceden todos los días. Y, bueno, la que tenemos ahora, les vamos a presentar esto. Vamos acá. Es esta fotografía que estamos viendo en pantalla. ¿Alguien la reconoce? ¿Alguien vio esta fotografía? Dice, haz el top de tres famosos que se van juntos en casi las mismas fechas. Lisette eh, Martínez. Tres famosos que se van juntos en casi las mismas fechas. Ajá, ah, sí, ¿no? Como que cada año, a principio de año se mueren tres famosos, ¿no? Como que es según esto de, como casi, casi una ley. Esto sucede en México, ¿no? Porque si estuviéramos en otro país, serían cosas diferentes. Casi aquí en México se están muriendo ya los de esa época. ¿Para qué le hacemos? Los de esa época están muriéndose y pues ya, ya tocaba, ya tocaba para varios de estas personas por eso nos sorprende tanto que se muera un joven, porque pues los que se van muriendo son los artistas ya de ochenta y tantos años, ¿no? Ya vimos a todas estas personas que han estado muriendo, Andrés García entre ellos, este Chabelo, eh, López Tarso. Entonces, son personas ya mayores, personas que pues habían llegado o habían logrado llegar hasta los ochenta años. Entonces, de aquí vamos a seguir viendo a lo mejor este año más muertes, porque pues todos los de esa generación tienen ochenta y tantos años, ochenta, ochenta y tantos años, entonces pues lamentablemente pues el, ya el cuerpo ya no soporta tanto cualquier enfermedad, cualquier caída, cualquier resfriado, entonces vamos a estar viendo todo este año y seguramente el que viene varios fallecimientos porque pues es la generación, la generación artística que estaba en aquellos en aquellos tiempos, entonces a que a nadie le sorprenda que sigan muriéndose artistas porque son los de esa generación, en algún momento dado morirá la generación de los de Luis Miguel, de los de Tatiana, de los de Yuri, de los de Daniela Romo, de los de todos esos artistas en, una, en un tiempo van a empezar a morirse también juntos porque pues son de la generación, así pasa en la vida, Aniel Max, mi hermanazo, dice un saludo, bro, aquí andamos con cada transmisión. Qué bueno, mi hermanazo, gracias por apoyarme, gracias por estar aquí en esta transmisión y apoyarnos con 50 pesotes al super chat. Dice, la doña de mujer, casos de la vida real, es inmortal. Esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, la de doña de, de casos de la vida real. Esa mujer que era tan, tan bonita. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Digo, ahí me pondrán en los comentarios porque se me fue mi, el, el nombre. Silvia Pinal. Silvia Pinal, que era una mujer muy, muy guapa, muy guapa en su época, y pues de esa, de esos últimos son los que, de esa generación, es la que falta, ¿no? O sea, puede estar cerca, puede estar cerca ya. Yo creo que dice un, un dicho: si ves a tu vecino las barbas cortar pon las tuyas a remojar. Se las voy a repetir porque como son puro chamaquito aquí, no saben de dichos. Es cuando veas a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Es quiere decir que cuando veas que alrededor sucede algo y se preparan para algo o les pasa algo, también te tienes que preparar tú. Entonces, pues supongo que Silvia Pinal ya, ya vio caer a sus compañeros, pues dice, pues ya, no, aparte de que ya gané, que eso fue lo que hicieron en redes sociales, que lo pusieron que ya había ganado, pues debe, debe prepararse ya también para despedirse, pues así es el destino, Si es la vida, es horrible que uno tenga que morir, pero también podría ser horrible que uno no pudiera morir, es, es feo es triste no queremos que nuestros seres queridos se vayan y pues a, a, yo creo que a veces cuando se van de, de viejitos pues ya es más entendible ya se siente menos pero cuando se van jóvenes es terrible es a, cuando se van inesperadamente es una muerte dolorosísima y espero que y sé que muchos de ustedes ya han pasado situaciones así Así que deseo que, que tengan una larga vida y que cuando llegue el, el momento de cada uno de nosotros o de nuestros familiares, pues estemos con la mayor de las fortalezas para soportar ese tipo de situaciones que, que a pesar de que sabemos van a suceder, no, no podemos controlar y no podemos hacer que se sienta menos doloroso. Vamos a ver esta fotografía que les estaba mostrando. Este es otro caso. Esta es una historia perturbadora. ¿Alguien ha visto esa fotografía? ¿Alguien ve algo raro? ¿Alguien sabe de qué trata esto? Les voy a hacer un acercamiento. ¿Qué creen que haya pasado en esta historia? También es en México. Es una fotografía. <coughs> Hablando de, de Chabelo regresó. Yo también me está atravesando un gallo. Vamos a ver la noticia. Y bueno, dice lo siguiente. Dice, Oxlack, ¿podría ser un tema de animales que se quitan la vida antes de ser atacados o por algún motivo? Un, <coughs> ¿Los animales antes de ser atacados se quitan ellos mismos la vida? O sea, ¿es ¿se en el harakiri? Como los japoneses. No había sabido de eso. Sé que hay animales que se quitan la vida, sí. Pero... Que se hicieran el jarakiri no. Dice Sabrina Smith, descuartizamientos. Vamos a leer la noticia y dice lo siguiente. Arrestan a hombre que tenía 118 cadáveres de perros en su camioneta. Bueno, para empezar, yo creo que esa redacción está mal, porque 118 cadáveres de perros en su camioneta no, no caben, uh, no me mientan pero dice lo siguiente, el arresto se dio luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes de vehículos, de un vehículo, vehículo encontrado en la colonia Campestre Virreyes, en Ciudad Juárez. Francisco Javier O fue detenido el pasado lunes en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que policías municipales encontraran en su camioneta 118 cadáveres de perros de diversas razas y tamaños, y además lo descubrieran maltratando a otros tres canes. Vamos a ver al, al hombre, a la persona esta, vean esta cara de mamarracho, pinche viejo maldito. El arresto se llevó a cabo tras un reporte en el que se alertó a la policía municipal sobre un sitio en la colonia Campestre Virreyes, de donde emanaban olores fétidos, al llegar al lugar, los agentes encontraron en el interior de una camioneta varios cuerpos de perros, mientras que en un domicilio cercano se escuchaban aullidos de otros tantos que estaban siendo maltratados. Según informó el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, al ingresar al domicilio, los agentes sorprendieron a Francisco Javier golpeando a tres perros, por lo que procedieron a su detención. Posteriormente, personal del Departamento de Rescate y Adopción de Mascotas llegó al lugar para resguardar a los canes maltratados. Francisco Javier O fue consignado ante las autoridades correspondientes para determinar su probable responsabilidad en la comisión del delito de maltrato animal de compañía. Hasta ahí la noticia, eso es todo, este maldito viejo con cara idiota, eh, al parecer, al parecer se, se dedicaba a recoger perritos y a torturarlos hasta matarlos. Porque no hay, no hay más que alguna otra investigación y nota que diga que a lo mejor la carne la ocupaban para taquerías, que la usaban para alimentar a leones, tigres, que suele suceder en México, este, suelen matar animales como los perros callejeros para alimentar a leones que tengan en casas, eh, pues no, al parecer los cuerpos de todos los perritos estaban ahí en ese vehículo no sé por qué dice la nota 118 en una camioneta no creo que quepan 118 pero bueno, decía 118 y en una en un lugar cercano se escuchaban los aullidos de más perros en donde entraron los los policías y encontraron a este hombre pegándoles a otros tres perros también en precarias condiciones esto fue en Ciudad Juárez, Chihuahua y a, a, a, a, parece que este es un asesino serial de perros no sé si la nota la sigan de cerca si haya más información sobre este tipo pero y creo que nunca Nunca se ha reportado o se ha documentado un asesino serial de perros. Creo que no, ¿verdad? Yo creo que eso no existe. O sea, podríamos estar ante el primer asesino serial de perros. Oliver dice, ahorita que estabas hablando de animales, creo que hay una medusa que según está a punto de morir, pero en vez de eso, como que muda de piel y vuelve a nacer, por lo que entendí, no mueren. Oliver dice que hay una medusa que no muere. <coughs> porque algunos eran solo piel, dice que so, porque algunos eran solo piel, o sea, por eso eran 118, en total 118, ¿crees que si fueran solamente piel, entonces, pues los huesos, la carne, sí se ocupaba para algo? Pero si no, al parecer este tipo, que me gustaría tener más información de él, y saber por qué tenía los cuerpos de todos esos perritos y por qué estaba golpeando a otros tres, me parece que está dañado, está enfermo, esta gente, eh, así sucede con los que son psicópatas, no empiezan lastimando a los animalitos desde pequeños, a no sentir empatía, a no sentir el sufrimiento de, de los demás, entonces lo hacen por diferentes causas, les motiva algo el asesinar, el torturar, les motiva adrenalina, les motiva este, placer y muchas más sustancias que segrega el cuerpo al hacer este tipo de cosas. Si se tiene un trauma con, el, con los perros, dice Gerardo Guzmán, eran, eran de los tacos el primo, Dice Yuray Hernández, no dijeron más, hasta ahorita es la única noticia, 118 perros. Eh, las fotografías son cuatro que vemos de, esta, de este caso, son dos que les acabo de mostrar, estos perritos que están en los costales. Este es el tipo y estos perritos que están en los costales, por eso a mí... Es más impresionante que 118, y aquí estamos viendo el cuerpo de un solo perro. Entonces, a mí me parece raro. Vean, la camioneta es, es abierta y hay varias bolsas con, con restos. Vemos aquí incluso la patita, la patita de un perro se está saliendo de la bolsa. Sí, sí, la estamos viendo. Es una patita de un perro saliendo de la bolsa. Está lleno de, de moscas. Aquí también tenemos moscas. Acá tenemos otro cuerpo. Y bueno, por eso eran los olores fétidos que los vecinos percibieron y por eso llamaron a las autoridades. Dice Mar Azul, también apareció un dedo humano en una orden de carnitas. ¿Dónde está eso, Mar Azul? ¿En, en dónde fue? ¿En qué ciudad? ¿Cuándo fue esa noticia? Un dedo humano... En, en las carnitas, o sea, si encontraron un dedo humano un en las carnitas, todas las carnitas podrían haber sido de, de persona, claro. No es alguien que se cortó el dedo y se le fue en un taco, sino sí si pudiera ser que todas las carnitas pudieran ser de persona. Uy, no, estas, estas historias son perturbadoras. Dice Yoray Hernández que en Guanajuato, lo de... A ver, vamos a buscar... Vamos a buscar, vamos a buscar, aquí lo buscamos. ¿Cómo? ¿Dedo humano? A ver, vamos a ver. Dedo humano, dedo humano, en taco de carnitas, en carnitas. Sí, mira, me salió. Encuentran dedos humanos en carnitas de Guanajuato. Ay, cabrón. Hace tres días. <coughs> a ver, vamos a ver las imágenes, se las voy a mostrar aquí en pantalla. Yo no sabía esto, esto también es perturbador. Oye, ya había visto este, pero sí, sí vi la foto, pero no le presté atención. A ver, la voy a compartir. Descargar imagen y vamos a compartir al WhatsApp. Un dedo humano, pero qué, ¿qué más pasó? A ver, quiero saber todo. Porque a mí me gusta el chisme y lo acepto. Me gusta el chisme. ¿Cuál es el problema? A algunos les gusta jugar videojuegos, a algunos les gusta ver novelas, a algunos les gusta Dragon Ball, a mí me gustan los chismes, ¿cuál es el problema? Dice, lo siguiente, ese, esas son las fotografías, dice, en redes sociales han reportado el hallazgo de un dedo humano en carnitas, que fueron compradas en un establecimiento llamado Carnitas el Patrón Sacramento, ubicado en la avenida Faja de Oro de Salamanca, Guanajuato. En redes circula una conversación e imágenes de un dedo humano que fue encontrado supuestamente en una orden de carnitas. Según el usuario que compartió el caso por redes sociales, reportó la extremidad que fue encontrada con la Guardia Nacional, que le dará seguimiento a su caso. También mencionó que visitará Salubridad y el MP el próximo lunes. El hecho ocurrió en un negocio de carnitas ubicado en Faja de Oro, Salamanca, Guanajuato. Carnitas, el patrón. Y, ah, aquí tenemos, tenemos la foto. Aquí tengo una foto. Ah, sí, ya sé por qué no le hice caso. A ver, ya, ya me acordé por qué no le hice caso. Descargué la imagen. Porque no me pareció un dedo, gente. Cuando vi esta noticia no me pareció un dedo, y la, la imagen que estábamos viendo ahorita, está, eh, está, con blur, ¿no? Está, des, desfocado, con desenfoque, está con desenfoque, pero la que les voy a mostrar ahorita, está sin desenfoque, yo vi la de sin desenfoque, y me pareció que era una broma, ¿por qué? Porque el rabito del puerco, el rabito del puerco parece mucho a la imagen que vamos a ver a continuación. Entonces, eh, si alguien es de Guanajuato, díganme si, si esto pasó a mayores, si sí si se dio parte de las autoridades, si hubo una documentación de los hechos, porque a mí me parecía la colita de un puerco. Vamos a ver. Ah, aquí tenemos el... Aquí está la foto sin... Dice, y exactamente, y es que la conversación, a mí me pareció <coughs> que fue un chiste. Porque dice, es que, ¿qué crees que compré carnitas para almorzar con mi familia? Y nos salió un dedo. Y le mandó la fotografía y estamos viendo en pantalla esto. Gente, yo no sé mucho de puercos, tampoco de dedos, pero a mí me parece... Una colita de puerco. ¿Ustedes ustedes qué ven? O sea, si ¿sí es un dedo o es una colita de puerco? A mí me parece colita de puerco. Entonces, esta noticia, por eso no le hice caso, ya me acordé, porque yo vi que era una colita de puerco. Y dije, ah, jaja, ja. fue un chiste. Eso fue lo que... Eso del dedo es falso, dice duelo Pánico. Ahora sí, ¿no? Ahora, primero todos diciendo, no, mami, Sí. Sí, Oxlack, sea, salió un dedo ahí en, en las carnitas, el patrón. Dicen que ahí llevan a los cadáveres y, y los hacen las carnitas, que por eso tiene mucha gente. Encontraron un dedo ahí en Guanajuato. Y ahorita que digo, no, esa es la colita de un puerco. Sí, Oxlack, esa noticia del dedo es falsa, ¿no? ¿Quién se va a creer que apareció un dedo, Oxlack? No les hagas caso. Es el dedo del taquero. A mí me parece que es la colita del puerco. No crean que estoy ocultando aquí que me pagaron los del patrón para decir que esto era una colita. A mí no me parece un dedo. No le veo la uña. Y si estuviera al revés, tampoco le veo las, eh, las estas comisuras o estas cosas donde doblamos el dedo. Vean aquí, vamos a ver. Pongan atención en mi dedo. Vean. Desde ahí se ve, y eso que estamos lejitos, se ve cómo tienen las rayitas esas para que puedas mover el dedo. Y vean la fotografía. No se le ven las rayitas. A ese dedo no se le ven las rayitas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que, ¿quién subió la nota? Lo hubiéramos desmentido. A Hubiéramos hecho un video desmintiendo este caso porque esa es una colita de cerdo. <coughs> Duolo panic dice, Duolo panic dice que por eso me comentó que era falso. Duolo panic, yo no te voy a creer hasta que lo mandes con superchat. Cuando lo mandas con Super Chat es más creíble. Digo, ah, no, sí, sí, es creíble lo que dice Duolo panic. Dice aquí alguien que sí conoce los rabitos de, de puerco y que ese es un rabito de puerco. Ahí está, no se me espanten, gente. Yo sí me espanté cuando me, me dijeron eso ahorita, porque que si es un dedo, es que no es fácil hacer esto. Si te dan los, las carnitas, eh, lamento mucho a la gente que no sea de México porque no ha podido, no ha tenido la oportunidad de comerse unas carnitas que son... Cosa increíble, cosa riquísima, entonces, este, sí, para los extranjeros, ojalá en algún momento puedan venir a México y comerse unas carnitas. Pero bueno, te sirven ahí tu cuartito, tu kilito de, de carnitas, y de pronto que salga un dedo, pues sí, lo que haces, yo creo que lo primero que uno haría es: no mames, si ¿sí es un dedo, no mames, sí, si ¿sí es un dedo, mira, volver, voltealo, no mames, sí, trae la uña, trae la uña. Es la primera reacción. Y después sacar el teléfono y pum, pum, psh, psh, psh, foto, video, eh, un video bajita la mano, pero no dirías, ¿no? ¿no? No dirías, oiga mesero, me salió un dedo. ¿Quién se atrevería a decir, me salió un dedo aquí en mis carnitas? Pues no. Entonces, bajita la mano es como que sacas la evidencia. Pues a lo mejor este, pides una bolsita para llevar y si quieres reportarlo, fuente créeme güey, ah, ahora sí Pan, exactamente, sí Pan dice que desde que subieron la fotografía en Facebook decían que era falso, y muchos se creyeron la historia, muchos se creyeron la noticia, era una colita, era un dedo sin uña, era, era dedo boneless, exacto, en ese tamaño no pasa desapercibido, a poco a servirlo, al estar comiendo no se ve, será la colita, entonces, si ustedes encontraron un dedo, sí, dirían, encontré un dedo. ¡Oh, no! ¡Encontramos un dedo! Pues yo digo que no, si bajita la mano, como que si quieres dar parte a las autoridades, este pides una bolsita, lo echas, ahí la bolsita, pas por, buscas una policía si quieres y le dices la historia. Pero si no te quieres meter en problemas, tiras esa madre y, y, y ya nada más tuviste las fotos y los videos, y si quieres, los subes en incógnito, en internet, ¿no? de Ya no vayan al, a las carnitas, el patrón. Es, es la, carne de, la carne de humanos, me salió un dedo. Pero así que tú digas, voy a denunciar que salió un dedo. No, ni madre. El siguiente puede ser tú. Ya los demandó por un melón de dólares. Dices que tiene color de un cerdo. ¿Eh, ¿Qué? Es más que obvio, yo trabajé en un rastro. de color de humano ya muerto es pálido. Dice Juguito que él trabajó en un rastro y que ese no es un dedo. Que sí parece, pero que no lo es. Y si te sale un billete de 5 mil dólares, también es falso. Es el póster dice Miau. Entonces esa noticia del dedo, qué bueno que me la pasaron aquí. Qué bueno que ya la había visto también. Es falsa. No se crean eso de que salió un dedo en las carnitas. Que sí pasa. O sea, sí, sí puede pasar, pero... En este caso no fue, yo digo que no fue. Dice, de todas formas yo no sabía que se comía la colita del puerco, yo no la comería. Sí, eh, la colita del puerco sí, sí, sí, se come todo, se come toda la colita del puerco, sí. De hecho, a ver, vamos a buscar una fotografía de colita de puerco, vamos a ver, colita de puerco en carnitas. Colita de puerco... Puerco, carnitas, carnitas, vamos a ver, colita de puerco, colita de puerco, no encuentro alguna colita aquí, alguien que me quiera pasar la colita, gente de ahí, de los que están en el chat, ¿quién me quiere pasar la colita? Ah, miren, aquí creo. El no, no, esa no, no no, es colita. Pero si alguien, si alguien, si alguien quiere pasarme la colita, adelante. Yo con mucho gusto aquí la recibo. Para... Para mostrárselas. Entonces ya saben, mi WhatsApp. No diré nada, no diré que me las pasó. Acepto todas las fotos de colitas. Eh, ya ustedes dirán si si son publicadas, si no son publicadas. Ok. Vamos a ver. Eh, vamos a, El número está en pantalla por si alguien quiere llamar y quiere dar su opinión, quiere decirnos algo, quiere platicar, contarnos una historia, lo que quieran, pueden llamarme a ese número de WhatsApp. El, el cosito está abierto para que ustedes puedan llamar y puedan interactuar conmigo en vivo y en directo. Todo se traga la hincha gente, como dicen en el negocio. Todo se traga la hincha gente, como dicen en el negocio. Todo es cochino y en el cochino todo es negocio. Pues si. Sí, pues si sí, no, presten el cochino. Aunque esté cochino el negocio, préstemelo, yo lo pongo a trabajar. Dice Ox, ¿tienes. Tienes sonidos entre vivo, escuché murmullos. Claro, sí, sí, porque. Estamos en relatos oscuros. Tercera temporada. Tercera temporada de historias perturbadoras que, perturbadoras que pasan todos los días en el mundo. Vamos a ver, tenemos más historias. Ya conocimos la historia de los perritos allá en Chihuahua. Conocimos la del dedo en el cochino. Eh, ah, aquí nos... Vini ya me pasó fotos de su cochino. Digo del dedo, digo de la colita. Pero vamos a ver, ¿quién es Vini a ver, si me están pasando imágenes de colitas, a ver a ah, su madre esta colita está eh, no sé, esta colita no sé, está como, como gorda, como grasosa esta colita dice JP a verla ahorita se los muestro, vamos a ver vamos a ver la colita ahí la tenemos vean, ahí está la, la colita Uy, no la puedo, no puedo abrir la cola. Miren, le pico, le pico la cola y no abre. Ah, ya abrió, ya abrió, ya abrió la cola. Ahí está, veanla, veanla, está como, no sé, se les antoja esa colita, digan ustedes. Guacala dice Casi Martínez. <risas> ¿No te gustó, casi Martínez? Es, y, y de hecho está, esta está como en, está con, con salsa barbecue. Miren, aquí tengo la salsa barbecue para que le des un mordisco ahí a la puntita. Si sí se les antoja la puntita, aunque sea, vean, ahí está, está, está grasosa, está grasosa la puntita. Oscar dice, échenmela. La otra está cruda. Y me están pasando fotos de colitas, ¿eh? Híjole. Mejor no hubiera dicho porque me voy a llenar de colas aquí. A ver, vamos. ¡Hijo! No, es así, no estaba chida. Esa sí, ¿no? Vamos a ver otra. A ver, vamos a ver esto. Ah, aquí dice cola de cerdo. A ver, la cola de cerdo. Ok, vean, vean esa colita. Esa colita, sí. Está, esa colita no parece dedo, la verdad. Fíjense, la otra estaba gorda y grasosa y esta está larga. Larga y flaca. ¿Cómo les gusta más? ¿Gorda y grasosa o larga y flaca? Ustedes pónganme en los comentarios cuál les gusta más, cuál, cuál se comerían. Si la larga flaca o la gorda grasienta. ¿Cuál de las dos? Les llama más la atención. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Parece trompa de qué? Parece trompa de os hormiguera, dice Lisette Martínez. <coughs> dice colita. Mm, parece otra cosita rica gordita. Qué? Qué? Qué dices, Esther? Cómo que parece otra cosa rica gordita? Acá en la primera, dice Lisette. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver la, la otra. Esas fotos es de colitas. A ver. De colitas de puerco. Ah, miren, aquí están las colitas de puerco. Con pelos. Estas son colitas de colitas con pelos. ¿Les gustan las, las, las colitas con pelos? Las largas flacas o las gordas grasientas? ¿Cómo les gusta? ¿Con y es que para todos, ¿eh? O sea, para todos largas con pelos, largas flacas, gordas grasientas, para todos hay. Pero como vimos, no era un dedo, era una colita, una colita de, de cerdo. Así que no se espanten, hoy, hoy conocimos las diferentes colitas que tiene el puerco. ¿eh? Absurda, dice, la gorda llena más, absurda, amigurumis, Sí, sí, la gorda llena más. De hecho, sí, sí, te pueden panzonar. De hecho, la gorda te pueden panzonar, ¿eh? Así que recomendable también la, la flaquita. La flaquita yo creo que es recomendable. O la peluda. La peluda, pero con, con precaución. Siempre, siempre coman con precaución. No se empachen. Tengan cuidado. Y ya, ya no vamos a ver fotos de colitas. Ya no, ya no acepto otras fotos de colitas porque ya sé que me van a mandar otras colitas. A ver, déjenme ver. Ah, estas otras colitas. A ver, a ver, a ver estas colitas. Bueno, aquí ya. Esto es para los gustos refinados, ¿no? Largas y gordas. Largas y gordas. ¿Cómo les gustan? Para todo tipo, ¿eh? Miren, aquí largas, gordas. ¿Bien? Fíjense que el del lado izquierdo sí parece un dedo, ¿no? El del lado izquierdo sí parece un dedo. Y el del lado derecho parece, parece una colita de cerdo, más, más parece. ¿Qué creen que me comí un pedacito de pan? Y lo tengo atorado el pedacito de pan. Ay, siento como está atorado y por más que tomo agua, no se me va. Esther dice que sí, que de esas, que de esas, please, Esther lo pide a gritos. Aguas los triglicéridos sí, como que no, no me voy a sugestionar, no me voy a sugestionar él, él hizo una sobredosis él fue una sobredosis tú tranquilo tú relajado, no, no tú puedes seguir comiendo colitas de puerco en carnitas tú puedes seguir comiendo colitas, no pasa nada No, los triglicéridos sí están altos los niveles, pero mañana te echas una carrerita Sí, sí, lo que le pasó a ese muchacho fue que se metió un chingo de, de estupefacientes, hasta goma de opio o sea, de haber metido, entonces tú tranquilo, tú tranquilo, ya va a pasar, ya va a pasar. <coughs> estábamos en, ya regresamos, estábamos en un comercial, regresamos, estamos en vivo allí en directo cuando son las 11.34 de la noche, estamos hablando de colitas de puerco, de carne de perrito, y de muchas otras cosas perturbadoras aquí en Relatos Oscuros. Fue el coraje atorado que te dejó el Prieto. Prieto lo dejé a él. Este, con, cuando le dije Prieto, ya no volvió a escribir, ¿eh? O sea, el Prieto corrió, sí, le dio, le dio miedo. Yo pasaba, ahorita te avientas un cigarrito. No, qué cigarrito, no, no, no. Cero cigarros, no me gustan los cigarros. Bien, vamos a ver eh, relatos oscuros. Tenemos más historias perturbadoras esta noche. Vamos a pasar lo de las colitas porque vimos de todo tipo de colitas. ¿eh? A muchos se les antojaron las colitas. Vi a mucha gente diciendo, yo quiero, yo merezco. Ah, y aquí ya encontré otra, otra historia vamos a lo que sigue, estamos viendo las colitas de cerdo todavía, y vámonos con... <coughs> ah, dice que dato de la noticia del perro. Ah, ¿Conoce la historia de la persona? Ah, este es un enlace de... Vamos a ver. Después. Es un canal de YouTube, es un enlace para lo de los perros que encontraron ya para pasar a otra noticia. Tol. No. A compartir pantalla, de tener pantalla. Vamos a presentar, compartir pantalla. Nos vamos a compartir pantalla. Ah, ¿conoce la historia de persona guardaba, Ajá, vamos ahí. La historia, Stream Jam, ok, Play, vamos. Eh, ¿Dónde fue este incidente, licenciado? En Campestre y Reyes, cerca del de aeropuerto. Este, no sé, unas cuantas ¿sí? palabras. ¿Cuál es el.? Eh, lo que reportan el sentido Son de la 118 cadáveres de, de perros, este la mayoría en tamaño pequeño, y estaban en unos bultos adentro de la caja de la troca y adentro de la cabina. Este ¿Estos cadáveres de, de qué tiempo tenían? Sí. No, no Desconocemos, pero sí ya tenían algo de tiempo, porque tienen una descomposición bastante avanzada. Entonces La necropsia es la que va a poder decir. En algunos de ellos no todos van a poder... Hacen la necropsia por lo mismo de, de descomposición que tienen los padres. Bueno, la, la hipótesis que plantea el presunto. Bueno, la, ¿la persona detenido, sí, puede estar detenida? Sí, si está detenida, está a disposición eh, es, del Ministerio Público. Sí, si es confiable. Como eh, eh, pues él comenta que trabaja en una clínica y que estaban dando el servicio de cremación, pero pues bueno, queremos saber. Ahí donde estaba, pues no había un horno, y si lo iba a disponer a, a un lado, ¿a cuál? Y pues, la cantidad de perros, ¿cómo es que llegaron a, a él? no esa es la Ahora sí que lo importante del asunto de la investigación, que lo va a hacer fiscalía, sobre todo el acto en un delito. ¿No ha mencionado qué tipo de dolores? Es una, nomás dice que es una que tiene cremación. La más investigación la tiene la fiscalía. Nosotros en el momento fuimos por la cuestión de los cadáveres. Eh, se va a hacer la necropsia con los que se puedan hacer muchos estaban en un estado ya de descomposición muy adelantado y eh, se sustrajo del, del domicilio tres perros vivos los cuales ya están en el rato ¿Alguna multa por el momento? Eh, todavía no la podemos calificar o cuantificar hasta que sepamos la procedencia sobre todo de, de, del, de los perros porque sí puede ser una multa considerable pero ya sería a la veterinaria correspondiente una vez que nos diga esta persona cuál es y bajo qué condiciones, sobre todo cómo es que maniobraban esa cantidad de perros. ¿Era en propiedad de una casa donde se encontraban los animales? Sí, los animales estaban en una propiedad, en un domicilio particular y ahí estaba la troca cargada con, con los perros. ¿En dónde ahí en eh, un voladero sí llama sí, la atención no pues quién se espera tener 113 perros para empezarlos a cremar no sí 118 es una cantidad bastante considerable muy bien, este, ¿sabes si esta persona vivía solo? O... No, si sí, sí estaba ahí acompañado de más personas, pero él este, pues él es el que se dio como responsable, propietario del vehículo, y quien dijo que él era el que traía los costales. Ahora, este ¿el vehículo es un vehículo adecuado para estos trabajos? No, no. pues es una troca común y corriente en la cual en la caja estaba disponiendo de estos costales, pero obviamente pues no es un vehículo adecuado para estar transportando cadáveres ¿Sabe usted que si hay una veterinaria o veterinarias que dan un servicio de cremación? Sí, sí hay una y es, tiene los eh, está autorizado y un horno crematorio en la ciudad de, de mascotas este creo que son a lo máximo son dos los que tienen este permiso habría que ver a cuál de estos dos pertenece. ¿Qué delito se pudiera o qué falta ya se está incurriendo? Aquí la cuestión sería saber cómo es que los perros la cantidad cómo murieron los perros para poder imputar algún delito sería la causa de la muerte de los mismos y si no pues bueno en todo caso una multa por la manera en la que los Eso sí. ahí está pues no se sabe todavía bien porque esta persona tenía 118 perros y tampoco hablan mucho de que lo van a castigar en realidad no vamos a detener la pantalla vamos a compartir la pantalla para pasar a la siguiente historia, estamos en relatos oscuros, relatos oscuros, todas las, todos los días, 10.30 de la noche, relatos oscuros. Tenemos un corte comercial, vamos al comercial. Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Osla Castro y los espero este 22 de abril <coughs> a partir de las 5 de la tarde en Expo Convenciones Chapas. <coughs>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 Pueden pagar con las pompas, pagar en Pampas, el restaurante de Las Pampas, el restaurante de Las Pampas, pueden pagar en el restaurante de Las Pampas y el boleto para la entrada a este evento, a este evento importantísimo, interesante, que vamos a hablar sobre fenómenos paranormales y vamos a pasar videos y la vamos a pasar muy padre en, en Chiapas, en Chiapas vamos a lo que sigue tengo atorado ese pedazo de panes, pero me duele aquí o sea, de que está atorado me duele aquí el, el, aquí, aquí me duele vamos a vamos a pasar a la siguiente historia que es este este video que a mí me parece de las cosas más terribles que suceden en, en el mundo. Más estos, estos videos vienen de, de países anglosajones. Pero no quiere decir que en México no pase tan bien. En México también y en Latinoamérica también sucede esto. Pongan atención en lo que pasa. Pero comúnmente estos videos son de países anglosajones. Vamos a verlo. Vamos nuevamente. Ahí vemos a ese tipo gordo que quiere pasar en medio de las dos personas, dos mujeres, una mujer de edad avanzada. Eh, y les da un golpe en el pecho a las dos. Maldita gente malnacida. Los hubieran tirado en la coladera en lugar de traer a pinches personas así están mal de su cabeza, no, no, no sé, esta gente, yo de, de verdad, de verdad, yo si fuera presidente del mundo, sí haría un test a, a cierta edad para descubrir si van a ser personas civilizadas o van a ser orates como este cabrón, para de una vez irlos eliminando, porque, ¿por qué dejamos que crezcan esta, esta gente que solamente hace el mal, imagínense que esa sea su hermana, su mamá y que un idiota como este les pegue en la calle, o sea, no sé cómo, o si no me permitirían, como presidente del mundo, hacer un test a cierta edad para eliminar a los que no son aptos para vivir en civilización, entonces que me permitieran a este tipo de personas torturarlos, eh, torturarlos hacer un show de tortura con ellos, un show donde los usuarios pagaran por hacerles algo, ¿no? no yo pago cinco mil pesos, pero este quémale un ojo con una vela, ya ahí quemándole el ojo con una vela, ¿no? Estaría chingón. Digo, se pueden hacer ese tipo de cosas, yo no sé por qué, por qué no lo permiten, pero a este cabrón me encantaría, me encantaría hacerle lo que ustedes pagaran por hacerle, o lo meteríamos como a un, a un eh, juego, un juego mortal en donde fuera pasando ciertos niveles, donde le soltáramos perros Dobermans que lo corretearan, donde lo hiciéramos pasar por brasas incandescentes por unos 20 metros a gatas, estaría chingón, o sea, tengo muy buenas ideas. Oxlack el castigador. <risa> a veces me asusta un poco, dice Andrés. Oxlack el vengador. Oxlack el castigador. Es que sí, pinche gente malnacida. Deben de tener un, un, este, un castigo ejemplar, ¿no? no solamente, ah cárcel, ya. a Ah, una multa. No, no, no, esta pinche gente no va a entender. Deberíamos de hacerles cosas de verdad impactantes que digan, que digan los, los delincuentes, no mames, no, yo no hago eso porque, como el de Monterrey, que les quería mochar las manos. Sí, yo, yo estoy a favor de mocharle las manos también. veis a, a, pues, comprobados, por ejemplo, este tipo que está en video cómo golpea a las dos mujeres. Que las dos mujeres le corten las manos con ácido, con una cegueta, con un picayelos, quemándoselas hasta extinguírselas. No sé, pero pinche manchado. Yo diría que ahora sí que ojo por ojo, como era en la antigüedad, ojo por ojo. El bronco ya está en la cárcel, dice Moisés. <risa> Para que mochale los, las manos y puede sacarle los ojos. Oxlack, like el bronco Castro. Ox el Batman de YouTube. No, en serio, en serio. Podríamos eh, poner a toda esta gente malnacida, malvivientes en una isla. Junto con otra, otros seres perversos, con otras personas perversas. ¿A quién pondrían en la isla? Porque miren, en la isla eh, los soltaríamos como animales salvajes para que sobrevivan, y nosotros, algunos que, que, que paguemos, yo por, por ser el, el creador de la, de la, del juego mortal, pues yo pues entraría, ¿no? Pero nos armaríamos con, con un helicóptero, con esas ametralladoras, con unos helicópteros Apache, y los perseguiríamos desde las alturas, ¿no? Así, O les dejáramos caer napalm, ¿no? Así como en la, en la guerra de Vietnam les dejáramos caer napalm, así que se incendiaran bien cabrón, pues estaría chido, yo, yo metería ahí al, a, a gente perversa, al, al monstruo de Toluca, al monstruo de Catepec, Aquí más meteríamos al Dalai Lama, por ejemplo, a la señora de correos, <risa> la pinche señora de correos, sí. Pero tampoco no me gustaría eh, terminar con ellos de una forma tan rápida. Yo creo que sí necesitaríamos hacerles otras cosas que duren, que duren unos, unos meses, que duren unos meses. Ya lo de exterminarlos eh, con una metralleta desde un helicóptero Apache ya sería ya como el final pero antes que pasaran un proceso de castigo y de tortura. Yo nunca había fantaseado con lastimar gente, Ox, dice. <risas> El castiga Ox. Eh, ya, vamos a, a pasar de, de cosas porque esta gente me, me pone de malas. Me hace pensar cosas horribles, horripilantes. Vamos a pasar algo más, más light, ¿no? Vamos a pasar algo más... Bonito, algo diferente. Y bueno, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes han viajado en avión? ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión? Pongan número uno en el chat si han viajado en avión. Número dos, si nunca han viajado en avión. Pónganmelos ahí en el chat, por favor. Quiero ver cuántos han viajado en avión y cuántos aún no. Ángel ya viajó, Juguito también ya se fue en avión. N.P. también Canon también ya fue en avión Carlos dice que todavía él no ha ido Scorpio todavía no ha ido María sí ya fue Ghost dice que también Guadalupe también Gris Oxford dice que no Isaac J.M. dice que no Fernando dice que él sí Andrew que él ha hecho el 69 El Internauta dice que ha ido en barco Anónime dice que sí Yo solo he dejado en mi cajita de colores Dice Neón Miau que sí Los aviones se caen eh, absurda dice que sí, Dayana sí, dentro del país, sí, sí, no importa dentro o fuera del país, no importa, dice que sí turquesa espacial dice que todavía no eh, un vuelo de 10 horas, Guadalupe ¿a dónde fuiste? ¿a Japón? yo ando en avión, dice Salvador Sandoval JP, dice que sí, ¿alguien puede decir que es un avión? dice Grisauz Antonio Tiburcio dice que sí Yoyita Montalvo dice que sí Chamuquín dice que todavía no va en avión, me dio un viaje con un churro, no es lo mismo, muy bien, ¿por qué? porque el siguiente caso, la siguiente historia, son sobre a ver, déjame ver, tengo, sí, sí, sí, tengo no sé qué voy a hacer en serio, es una mordida pequeña a un pan y lo tengo aquí atorado, lo tengo aquí atorado, Vamos a ver, dice lo siguiente. Estamos viendo el video y primero les voy a leer la noticia y después, después vemos el video. Familia sube una cazuela de pollo al avión. Eh, una familia consiguió subir un pollo a un avión. El video se está de esta peculiar hazaña. Se ha vuelto viral en redes sociales y ha dejado a decenas de personas preguntándose. ¿Cómo consiguieron subir aquella cazuela a un vuelo comercial? El video original fue publicado por la usuaria de TikTok Analisa Reyes y al respecto escribió A veces cuento, cuento historias sobre mi mamá tan extrañas que la gente cree que la estoy inventando, pero no. Ciertamente esta es una de esas historias en el video. Se aprecia cómo la mujer sentada al fondo de la fila sirve el pollo de una cazuela en platos desechables. Con la mayor tranquilidad posible, la familia se dispone a comer sin que les preocupe la posible reacción de los demás pasajeros. El video se hizo, se hizo viral con una enorme rapidez y ha impresionado enormemente a los usuarios, quienes se preguntan cómo esta familia consiguió colar una olla entera llena de pollo a un vuelo. Hasta el momento, el video ha sumado más de 7 millones de reproducciones en TikTok y ha saltado a otras redes sociales donde ha motivado decenas de comentarios. Mientras que algunos usuarios han puesto en duda la veracidad de la grabación, otros más se han preguntado si el resto de los pasajeros levantó alguna queja ante la inesperada comida que montaron estos viajeros en el avión. Como ven, vamos a ver el video de esta familia que subió una cazuela de pollo al avión. Órale, está con papitas y todo. A ver, vamos a ver nuevamente. Órale, un pollito como rostizado. ¿Cómo ven, gente? Ustedes, para empezar, la pregunta es, ¿ustedes subirían un pollo rostizado al avión? No, a ver si una vez yo me guacaré por una morra que estaba echándose una torta de huevo en el bus. <risa> sí, una, una torta de huevo sí, sí puede, sí puede oler pesado, puede oler pesado. Digo, son ricas, el huevito es rico, pero pues sí, el olor puede ser un poco... Quien no se la está comiendo, sí, sí le puede causar un poquito de guácara. Eh, si pudiera así, dice Juguito: si pudiera así, subiría un subiría hasta un pollo vivo y un guajolote. Hasta platos de la casa se llevaron, dice Neón. Se supone que no te dejan llevar comida, pues no, JP, se supone, por eso es lo, lo interesante de este video que se estaban sirviendo su pollito, hasta yo vi también como platos de, de casa, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver el video otra vez. Yo sí vi como platos eran de, de la casa, a ver, vamos a ponerle, ah no, si sí son platos desechables, son platos desechables, pero con figuritas, se ven, se ven bonitos, vean, ahí se ve el pollo rostizado, se ve el puré de papa, hasta se va a chupar el dedo, ah chingada! la señora ya le metió una mordida a ese pollo, vean cómo se lo está atascando, y bueno, ahí está, qué envidia, porque la verdad da hambre en los vuelos y te esperas a la comida, pero pues eh, eh, la comida eh, pues te entretiene, te entretiene, pero no es no es lo mismo subirte un pollo, imagínense echarse una pizza, una pizza en, el, en el avión, pues estaría padre, ¿no? Estaría rico, estaría rico. Seguramente, pues claro que, que venden, creo que también, ¿no? En primera clase seguramente les sirven los platillos que quieran, pero bueno, estas, estas personas se subieron así sus pollitos y a comer. <coughs> Kentucky Fried Chicken. El capitán por el intercomunicado, intercomunicador así de compartan cabrones y le llevaron a la cabina. Ah, y le llevaron a la cabina. Compartan cabrones. No sé si las azafatas prohíban eso. O sea, que ya vieron que ya están comiéndose el pollito. Las azafatas o las aeromosas o las sobrecargo. Ya no sé cómo les gusta que les digan, ¿permitirán eso? Dirán, eh, no, no pueden comer, este, recojan sus platos, sus pollos, ¿no? O si sí, los dejan comer, pues ya, ya están comiendo, yo no sé, pero pues esta persona se subió su pollito y repartió ahí a la familia en el avión. En los guajoloteros de Viva Aerobús dan chito y cacahuates. <risa> Yo le he comido pollo en un avión porque nunca me he subido a uno, sino si dice Carlos. Yo creo que ellas sí ven eso, no dicen nada. Yo creo que no dijeron nada, ¿eh? Yo creo que no dijeron las aeromosas eh, o sobrecargos. Doloro Panic dice viajo seguido y siempre me llevo mi topper sin pex. ¿En serio? ¿En serio Dolo Panic? Entonces si ¿sí te puedes subir tu tu tupper y ¿puedes ir comiendo y eso? <coughs> Yo no, yo no sabía, ¿no? o sea, pero sí, ¿verdad? O sea, pues sí. Creo que uno, uno no lo sube porque son las indicaciones que no puedes subir este algo, líquidos, que comida, cosas así. Digo, porque son las indicaciones, uno no lo hace, pero pues sí, ¿verdad? Te puedes subir un topper, o sea, la verdad es que no te lo van a, a revisar, no te lo van a quitar, creo. Creo. Puede ser. Para la próxima, mira, ¿Cuándo es el, el 21 viajo en avión? Así que voy a probar, me voy a comprar una, una de KFC, de pollos de esos, Kentucky, y los voy a subir al avión y ya les digo si me dijeron algo, si se vomitaron los de atrás porque olía a pollo, si las azafatas aeromosas sobrecargos me dijeron algo, si llené todo el, el avión olor a pollo Kentucky pues ya les diría, ¿no? Haré un video sobre eso. si es, imagínate comerte un pollito bien deli, pero en el baño de un avión. Para la gente que, que no se ha subido en el baño, les voy a platicar una anécdota para que cuando se suban, no se me vayan a espantar. Porque uno que, que padece ansiedad y esas cosas, pues cualquier cosa a uno lo pone de nervios, ¿no? Entonces, para la gente que no se haya subido a un avión, eh, y, y les voy a recomendar que cuando vayan al baño y terminen de hacer del baño primero cierren la tapa del baño y después le bajan para que no haya ningún problema ¿por qué? porque me ocurrió que cuando fui a un baño en el avión eh le bajé a la tapa, de, a la, le bajé al baño y es como si abrieras una ventana en el avión. Es como si abrieras la ventana y entrara un chingo de aire, pero no, no entra aire, al parecer es succión, succiona, pero succiona con una fuerza que sientes que, que el aire te pega incluso en la cara. Entonces, eh, no se espanten porque ¡fum! suena como si hubieras destapado un hoyo en el avión y como si ya te fueras a ir por ahí, así que cierren primero la tapa y después le bajan y ya no hay, no hay shock, porque si no, en serio, es como si hubiera abierto una ventana y sale aire por todos lados y es horrible, yo, yo sentí así la taquicardia cuando me pasó eso y, y es horrible, se, se escucha horrible el jalón de aire que, que pasa cuando le bajas en el avión. Qué rico jaja. a mí me han combinado comida combinado comida y le he entrado dice la, la mirandita lo succiona, te succiona el chiquistriquis bueno yo, yo le bajé estando parado estando parado pero no me imagino si estando sentado le bajas pues a lo mejor si sí sientes también más feo, sientes que te te succiona el chiquistriquis dicen aquí, pues sí porque se siente el aire, no sé cómo sea pero es mucho aire se sí, succiona sale como aire, entonces yo creo que si sí sientes que te jalan chiquis triquis y que ahí te, te fuiste pero no, que le bajes todavía sentado afeitada, podría ser pero le queda fresco uno en la colita fría a cero grados, te succiona hasta las tripas dice Fucha. te absorbe los blanquillos, dice Gerardo Guzmán, otro investigador ¿a dónde vamos a viajar? dice Morado vamos a viajar a Chiapas a Chiapas vamos a viajar porque vamos a ir a la conferencia el 22 de abril. Y saca Alejandro, como a los astronautas, a una viejita le succionó todos los intestinos y se murió. No, ma. está bien que aquí sean relatos oscuros, pau, pau, pau, Paulina, pero no tan, tan viajados. A una viejita le succionó todos los intestinos y se murió. Ya me imagino a la viejita que le succionó. O sea, me imaginé al video ese que nunca he visto. Ese video que no quiero que nadie busque. Pero que en el video, en la portada del video, sale, sale un tipo como pidiendo ride o algo así. Y viene una motocicleta. ¿Sí se recuerdan ese, ese video? Bueno, yo nunca lo he visto. Sé de qué trata, no lo voy a ver jamás. Pero si ustedes ya lo vieron, sabrán de qué video se trata y entonces siento que a lo mejor puede haber sido así, la succión, que la viejita estaba sentada, le succionaron, ahora imagínense cómo es doblar, doblar eh, voltearle el calcetín, a la viejita le pudo haber doblado el calcetín como en el video, no vayan a buscarlo, no vayan a buscarlo por favor, no me acuerdo cómo se llama, pero le doblan el calcetín, se lo, sí, no, se lo doblan, se lo sacan, le sacan el calcetín, no sé, pero es una cosa horrendísima, que yo no he visto, pero me lo imagino, de verdad, me lo imagino, voy por un café, y no vuelvo, dice Fiucha que ya está, que succiona esta, ¿cómo se llama el video? dice Yoyita, en serio, no lo veas Yoyita, no lo veas, pero sí, hay un tipo en la esquina y así como pidiendo ride o algo así, viene una moto, ¿no? Así es como empieza el video. Que lo vayan a buscar, dice Oslan. ¿Cómo se llama ese video? ¿Cómo se llama ese video? ¿Alguien sabe cómo, qué título llevaba? Eh, ¿Cómo se lo voltean? Dice John Cruz. ¿Cómo se lo voltean? No sé, eso sí no sé, pero yo sé que le voltean el calcetín. Y eso ha de ser horrible. Ese video ya es un clásico, dice el internauta. Sí, sí, es un clásico. Es un clásico. Yo la verdad no lo he visto. Se llama patrocinado por Adidas. Eso del calcetín ya es por Detroit. O sea, ¿por qué ya no has tomado coquita? Ya no he tomado coquita porque... Este ¿quién? no, no, sí, sí, la verdad sí he tomado coquita para que algo que no, Sí he comida, hace rato tomé coquita, ya no tanto, ya no tanto como, como antes, eh, pero sí he tomado todavía. De hecho, he querido tomar menos porque la verdad es que sí, este no me siento cómodo con mi cuerpo, ya no, ya no me estoy gustando, eh, ya mi cuerpo ya no, ya no está como me gustaba. Entonces, eh, no sé, quiero, quiero no cuidarme, pero al menos no descuidarme tan, tan feo, ¿no? Vamos a ver qué otras historias tenemos. Estábamos con lo del avión. Vamos a ver qué otros casos tenemos. Son las 12.4 de la noche. Y vamos a ver si tenemos otra historia que no había hablado en las transmisiones pasadas. Eh... Aquí me gusta esta historia, vamos a compartirla acá. <coughs> y esto también tiene que ver con México, perdónme, a, a esta, a esta me gusta esta, no, no es como México. Esta, esta me gusta, primero vamos a verla, estamos viendo en pantalla esta radiografía, es una radiografía real y dice, Y hiperdoncia múltiple, un caso inusual. Una niña de 11 años y 8 meses acudió a la consulta. Las radiografías mostraban 81 dientes, 81 dientes la niña de 11 años. Normalmente nosotros tenemos 32, que yo sepa, que yo me acuerde, 32. Esta niña tenía 81 dientes, 18 caducos, 32 permanentes, los normales, los que tiene que ver. Eso ya la vimos, en serio. Ah, ¿ya la vimos? Ah, ya la vimos. Ok, discúlpeme. Discúlpeme, ya la vimos. Entonces vamos a pasar a la siguiente nota. Híjole. Dice que ya la vimos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente nota. Y bueno, esta, esta noticia también es... Ah, ah, sucedió en México. Ya hablaste de eso. Ya, ya la quité, ya la quité. Ya puse a esta, a esta imagen. Sucedió un caso con, con México, con una boxeadora mexicana y es que, a ver, por lo que yo sé, sucedió que en un torneo, boxeo, una competencia, en esto de la eh, aceptación de la, ¿cómo se llama?, integración, cuando, cuando metemos a chinos, negritos y latinos en las películas, ¿cómo se llama eso?, ¿cómo se llama?, a la inclusión, a la inclusión, bueno, lo de la inclusión, en el boxeo eh, se fue, fue dado porque había una boxeadora, pues que en realidad era hombre, pero pues ya saben, no es un hombre que es mujer. Entonces, en el, en el combate, en, la, en el evento, pues aceptaron que hubiera una competidora, es que ya ni sé cómo se les dice. Era una compita, compita, competidora. Eh, ¿Cómo que es ¿Qué es? ¿Lesbiana? No, ¿verdad? No. ¿Una competidora transvesti? Tampoco, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, ella es hombre. No sé cómo se le pueda decir, pero ella era hombre, pero mujer. Trans. Ah, ok, trans. Era un trans. Ok, era trans. Entonces pues sucedió que la trans le ganó a la mexicana pero le dio unos chingadazotes que en su vida se hubiera imaginado a la mexicana al final como perdió a la mexicana la mexicana pues reclamó, reclamó a los jueces reclamó a la competencia sobre que no se valía, no se valía porque no tenía la misma fuerza, porque era una era un hombre trans no era una mujer y pues la fuerza era superior y que esos golpes no se los hubiera dado ninguna mujer, entonces hubo pues eh, estos reclamos constantemente, vamos a ver a la, a la competidora que parece que esa es la bandera de Argelia, ahorita voy a leerles la nota, vamos a mostrar aquí la fotografía, aquí está, ella es la boxeadora, ella es la boxeadora, o sea, Neymar se ve más femenino. Neta, neta, Neymar se ve más femenino. Dice, descalificada por ser trans. Esto está en interrogación. No, a la boxeadora. Ah, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. La descalificaron. Descalificaron a la boxeadora. Dijeron, no, tiene razón la mexicana. Este trapito, pues obviamente tiene más fuerzas que una mujer. La vamos a descalificar. Pero, ya descalificada, hicieron lío, pues, los trans, las HDMI, los eh, GNP, los, este, HPD, y todos los JPJ, todos estos, estos, estas letras, asociación de letras, todas estas, pegaron el grito en el cielo porque descalificaron a esta boxeadora. Eh, es, dice, descalificada por ser trans, dice no, a la boxeadora Cis y Mane, que la sacaron por altos niveles de testosterona, es decir, están señalando los HDMI, los FGH, los JPG, que, que no es porque haya sido una trans, sino por los altos niveles de testosterona, es decir, están el, el mensaje que está detrás de esto es si sí, sigue habiendo inclusión, pero en los niveles de, de, de testosterona se van a, a, a medir, ¿no? Dice: nuevamente se está hablando sobre el falso borrado de mujeres en el mundo del deporte tras la descalificación de la boxeadora Imane Kelif, luego de que varios medios afirmaron que es una mujer trans, cuando en realidad es una mujer cisgénero, O sea, ya ven, por eso, por eso les pregunté cómo le digo. Porque a pesar de que todos sabían que era una mujer trans, que la nota dice que es una mujer trans, que los jueces dicen que es una mujer trans, que la ley dice que es una mujer trans, no, que no es una mujer trans, que no, que no, que es una mujer cisgénero. ¿Qué chingas es cisgénero? Alexa, ¿qué es cisgénero? Cisgénero es una palabra utilizada para describir a una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo. La palabra cisgénero es el antónimo de transgénero. El prefijo cis no es un acrónimo o abreviatura de otra palabra, sino que deriva del latín y significa de este lado. ¿Sas? Cisgénero es identificarte con tu sexo de nacimiento. Cisgénero es identificarte con el, tu sexo de nacimiento.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 ya entendí, dice que cisgénero o cisgénero es eh, con, es la persona que se identifica con el sexo con el que nació o sea, ¿sí entendieron? o sea, yo me identifico como hombre yo me identifico como mujer entonces están diciendo que no es trans no es trans que ese hombre-mujer se identifica como mujer y que nació siendo mujer, pero es hombre. Y bueno, dice, ¿por qué descalificaron a la boxeadora Iman El sábado 25 de marzo, la argelina Imán Kelif reveló que fue descalificada en la final del Mundial de Boxeo Amateur, que se disputa en Nueva Delhi en la categoría de 66 kilogramos la razón por tener características que le impiden boxear contra mujeres por tener características que le impiden boxear contra mujeres o sea, creo que ya entendí más o sea, que es una mujer o sea, que es una mujer que tiene características de hombre pero es mujer Mujer que tiene características de hombre. En su momento, la AFP contactó a la Federación Internacional de Boxeo, quienes confirmó que la decisión se tomó por no respetar los criterios de elegibilidad. Sin embargo, el secreto médico impide comunicar las razones precisas de la decisión. La misma agencia de información asegura que medios argelinos aseguraron que la boxeadora de 23 años se sometió a un test hormonal que reveló una tasa de testosterona elevada en su organismo y que por eso se le descalificó. Ah, no, más revelaciones. O sea, se sí, que esta mujer se mete testosterona para ser hombre, pero mientras, como es mujer, aprovecha Aprovecha los beneficios de la testosterona para reventarle su madre a las mujeres. Mira qué bonita, qué bonita chingadera. Es mujer, me meto testosterona porque quiero ser hombre, pero peleo con las mujeres. Ah, qué. No, y todavía quieren así que hijos, de, en serio, y luego, ¿qué dice? En redes sociales la especulación se intensificó luego de que la boxeadora mexicana Brianda Cruz se pronunció ante la decisión y aseguró que a lo largo de su carrera no había peleado con una contrincante como Kelif, ni en mis sparring con hombres. Aunque la fujilista o pugilista mexicana no escribió que Kelif es una mujer trans, sí re, rehuiteó un mensaje de Iván Lamole con información falsa sobre la boxeadora argelina. Perfiles trans... Do, tran, perfiles transodiantes... Transodiante, de que, que raro se volvió el mundo en esta época. Perfiles transodiantes han aprovechado el mensaje original de Miranda Cruz para compartir información falsa sobre Kelif, quien es una mujer cisgénero y sobre mujeres trans en los deportes. Medios argelinos como Cora han publicado que la boxeadora ha padecido bullying por su apariencia debido a que siempre ha presentado niveles altos de testosterona. De igual forma, la boxeadora expresó que la decisión se trató de un complot en su contra, ya que hay algunos países que no querían que Argelia ganara una medalla de oro, declaró para Algerian en TV, retomado por el medio Press English. Las personas trans no pueden participar en torneos de boxe. A inicios de diciembre del año pasado, la boxeadora argelina y la mexicana Brianda Cruz se enfrentaron en la final del torneo Golden Belt que se realizó en Guadalajara y la ganadora fue Kelif. Si la pugilista argelina de verdad fuera mujer trans, esta pelea no hubiera podido ser posible, puesto que las personas trans tienen prohibido participar en peleas profesionales. Sin embargo, el Consejo Mundial de Boxeo está considerando abrir una categoría nueva. Queremos abrir ese camino y aún estudiamos si sería un campeonato o una liga para personas trans. Eso aún está en análisis, declaró Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en una entrevista para la jornada a principios de este año. Otra razón por la que, de ser cierto los dichos, que LIF no podría competir a niveles internacionales, es que en Argelia existen graves violaciones de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA+, puesto que es un país que criminaliza la homosexualidad a cualquier expresión o identidad de género distinta al cis heterosexualidad. Según la ha documentado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entre las prohibiciones del gobierno argelino se incluyen el matrimonio igualitario, el cambio de sexo y la adopción de parejas homosexuales, por lo que resultaría difícil que la boxeadora representara a Argelia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Testosterona alta a mujer trans? No, es una idea sin fundamento. Tras los rumores de la descalificación de Imán Khaleef, se debieron a sus altos niveles de testosterona, muchas personas asumieron solo por eso que debía tratarse de una mujer trans, eso puso de nuevo sobre la mesa el debate, y sobre... o sea, dicen que no se mete, que no se mete testosterona, sino que ella produce mucha testosterona, que es mujer y que produce mucha testosterona, ahí está, ahí está el meollo del asunto, ¿ustedes qué dicen? ¿Estuvo bien que la hayan descalificado o estuvo mal? Por lo que se defiende que el esta mujer, es de que es mujer, pero que siempre ha tenido niveles altos de testosterona. Sí, claro, te voy a creer, dice Zakaray. ¿Ustedes, cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Ustedes la descalificarían o no? Está bien que la hayan descalificado o no? Sus, sus... Ahí está el teléfono, me pueden hacer las llamadas y darme su opinión, porque sí es un tema interesante e importante. <coughs> Esta, siendo, esta mujer, siendo mujer, identificándose como mujer, porque por eso es cisgénero, ya entendí, es mujer, se identifica como mujer, pelea con mujeres, pero produce testosterona, altos niveles de testosterona, que la hacen, ser, que la hacen, ser como un hombre, ser como un hombre, dice la testosterona se produce en los testículos no lo sé ya. Alexa, ¿dónde se produce la testosterona en las mujeres? traducido de Benefito net. en las mujeres la testosterona se produce en los ovarios y en las glándulas suprarrenales en los ovarios y en las glándulas suprarrenales ahora vamos a contestar la llamada hola, ¿quién habla? buenas noches Sí, bueno, bueno. Sí, saludos, buenas noches. Hello, hello. Sí, aló. Aló, aló. A ver, aquí vamos a acomodar el cosito. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas ahí? Aquí. Ahí, ahí te escucho, ya. Ya le estaba acomodando aquí. ¿Quién habla? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Aníbal Camacho. Nada más para comentar que lo, que lo que sucede es que lo más probable es que esta persona, la atleta boxeadora, este, haya tomado, o se haya pues, medicado con testosterona a lo largo de su preparación durante muchos años. Así ha habido muchas atletas. Ah, ok. Este, o sea que sí lo... Por ejemplo... Sí, sí se meten como testosterona para precisamente... Eh ayudarse sí sí eso es muy usual o sea por ejemplo ustedes pueden puede incluso incluso a Gary García que es una luchadora de artes marciales mixta y este y pues su apariencia es totalmente de de hombre no y además un hombre extra musculoso no pero lo que pasa es que Gary García por ejemplo como está también eh, argelina, no sé dónde es esta sí. muchacha, Ajá. Este, pues a, a, a, se ha se, muy se, pues, probablemente, probablemente se ha suministrado testosterona que se produce en nosotros los hombres en los testículos, sí. pero que logra sintéticamente de, de la, ya sea de, de animales o, o de procesos este, químicos, ¿verdad? Entonces si una persona se se suministra testosterona pues puede cambiar desde muy corta edad su apariencia, ¿no? Por ejemplo, así lo ocurrió a Gaby García, porque Gaby García, pues de por sí mide como 1,90 y pesa más de 100 kilos, incluso venció a un, este, un luchador, un campeón de peso completo que es Vanderlei Silva, sí. siendo que ella es mujer, supuestamente. Bueno, Gaby García sí nació mujer, pero se ha suministrado de testosterona desde de muy corta edad, okay. entonces también esta persona al igual que otras muchas, a mí me ha tocado durante muchos años ver gente yo hacía de ejercicio pero sin tomar este, ningún tipo de droga precisamente porque si nosotros tomamos incluso los hombres nosotros como hombres producimos 10 mililitros de testosterona en promedio de un hombre <coughs> nor, normal al día y un, uno de esos mil, un mililitro en, en comparación de estrógeno y las mujeres al revés ellas aproximadamente supuestamente producen 10 mililitros de estrógeno y uno de testosterona de manera que tenemos un equilibrio de acuerdo a nuestro sexo pero hay personas que pues que naturalmente por ejemplo si hay alguna persona hermafrodita o con un problema hormonal puede producir otra otra cantidad contraria a, lo, a los niveles naturales pero lo que pasa es que en atletas es muy usual que, que se suministre testosterona o a, algún otro tipo de hormona de manera que se modifica nuestra pues nuestro nuestro equilibrio una mujer que se suministra testosterona durante muchos años pues obviamente que, re, que, que reproduce en su en su físico características masculinas por eso es que pues puede estar muy musculosa o puede este desarrollar incluso una una masa muscular y ósea de hambre, ¿verdad? No nada más el músculo, también puede ser tendones o otros otros tejidos. Entonces, pues esta persona eh, lo más probable es que se haya suministrado cantidades muy grandes de testosterona. O, o, otra cosa es que antes de las competencias, este, se enmascaran las la, la testosterona o sus sus secuelas con otro tipo de medicamentos. Entonces pues pueden pasar los antidepi, pero si sí se han suministrado a lo largo de, de su preparación este, testosterona ¿no? en este caso lo que pasa es que nosotros cuando tenemos un, una masa ósea más fuerte, entonces un hombre que le pega a una mujer con, con músculos de, ahora sí que de, un, de de alguien que ha tomado testosterona, pues tiene mucho más este, más fuerza en la, la persona que recibe los datos. por eso es que no ya sea haya nacido o no mujer, pero si se ha suministrado testosterona, pues es, es una pelea desigual contra otra mujer, ¿verdad? Sí, me parece que ahí los eh, organizadores tuvieron culpa desde el principio, porque se le nota a esta mujer, pues que no es nada femenina, ¿no? Y que también por su musculatura por su condición, pues podría tener ventaja y se ven completamente que la testosterona pues la tiene alta, no, no es necesario hacerle ningún examen. Aquí estamos viendo en pantalla eh, ¿Sí? este ¿Sí? ¿Sí? a las dos mujeres están en pantalla y vemos cómo él está digo él porque parece un hombre, está mucho más alto, mucho más fuerte y ahí es, esa es la fotografía de cuando fue derrotada la mexicana. Sin embargo, si ella, si ella nació mujer y, y aunque haya tomado testosterona si logra desenmascarar, perdón, enmascarar el, el, el, La testosterona al momento del antidoping, pues es mujer, sí, sí me explico, entonces hay un antiótico, lo, lo, lo que pasa es que aquí es, se le hizo el antidoping y sí resultó con altos niveles de testosterona, bueno por ejemplo Gabriel García a mí, a, a, a mí, hay compañeros amigos que son físicoculturistas Sí. que hasta dicen, ay qué bonita es su bonita tal y tal y parece hombre ¿no? pero este pero yo les digo, bueno es que esta monita tiene 10 veces más testosterona que tú y yo juntos, les digo y es que Samsung se suministran cantidades grandísimas o sea que 10 veces o X cantidad de veces cuando yo este entrenaba mucho de así cosas, también me sugirieron tomar el testosterona pero eran sí. cantidades muy excelentes Sí. al nivel que nosotros debemos de, que, que producimos, ¿verdad? Oye, entonces, oye, entonces tú, sí, ¿verdad? tú le sabes a ese tipo de cosas del, del físico, ¿no? Te iba a preguntar, si, sí. un, si uno se mete testosterona, ¿qué pasa? Si yo digo, me voy a meter testosterona, a ver qué pasa, ¿qué me pasaría? Bueno, si uno no hace ejercicio, no pasa nada más que, a lo mejor, efectos eh, negativos, porque podemos tener secuelas en nuestros riñones, en, en otros tipos de órganos, aunque están suministrando una cantidad exageradísima de testosterona. Otra cosa que también el cuerpo, este, nuestros propios testículos, al ver que, pues bueno, es una reacción natural, no es que vean, ¿verdad? Pero este, al, al serle suministrado ya la testosterona, que algo deberían producir, pues dejan de producirla. Okay. Entonces, nuestros, test, nuestros testículos, se pueden hacer más, mucho más chicos y dejan de ir, y dejan de producirla, entonces sería un gran un gran problema porque se volvería la persona dependiente de, de, del, del fármaco, ¿verdad? Ok, entonces no hay en realidad en ninguna en ningún beneficio de la testosterona. Bueno, lo que pasa es que si, si yo, por ejemplo, eh, levanto 100 kilos en el tres de banca y me empiezo a poner a, a este, cinco veces más de testosterona de lo que yo produzco, eh, Puedo aumentar eh, la cantidad que levanto ah, en un 20% 30% Que ah, aparentemente es poco, pero ya compitiendo Pues sí, sí es pues una diferencia ah. considerable okay ya, ya hay beneficio ahí en, en competencia, en levantamiento En ese tipo de situaciones, nada más, no de estética okay, Por no ejemplo, eh, en ciclismo también <coughs> para aguantar más Para tener mayor resistencia O sea, depende del deporte, ¿verdad? Ah, ok, ok, entendimos, entonces yo creo que esta mujer, no sé si lo haya producido naturalmente, o desde siempre se haya hecho eso, precisamente para su deporte, ¿no? Sí, yo creo que no es natural, porque no tiene testosterona, entonces, definitivamente una mujer no puede producir tanta testosterona, Sí. o sea, entonces no sería natural, es que se ha suministrado testosterona pues, es en cantidades tan grandes que ni incluso con los medicamentos que le sirven para enmascararlos, no pudo enmascararlos porque es de, demasiada la, la cantidad. Entonces alcanzó a tener secuelas, que fue lo que le detectaron en el ¿verdad? Nada más que a veces los resultados no los tienen tan tan pronto, pero pues ahora sí que, por ejemplo, hay, hay gente que ni, sale, ni hacen esos exámenes, como es en el caso que les decía de... Gaby García, incluso Gaby García, si ustedes buscan las fotos de su. Miembro. Eh, de, de pequeña juventud, digamos a los 14 años, todavía no se le nota nada de, de haber tomado esteroides. Pues, en cambio, cuando estuvo en su apogeo, pues tiene características de muy masculinas y después, eh, recientemente, dejó de, de, de, de suministrarse testosterona. Sí. Y yo creo que se había metido más bien más, más estrógeno y, y logró ya una apariencia más femenina, que es lo que también puede ocurrir en hombres que a muy corta edad se suministra estrógeno. Uh -huh. Por ejemplo, si alguien es este, gay, ¿verdad? Y que se quiere cambiar... Quiere, ahora sí que es lo que le vuelve transexual. Si empieza a suministrarse estrógenos, este puede cambiar hasta sus características físicas. Por ejemplo, lo del desarrollo de eso, Que decíamos que puede haber una, un mayor desarrollo, o sea que los hombres y si las mujeres tenemos diferentes características óseas, pues también esas las podemos modificar, si a muy corta edad empezamos a tomar las hormonas del sexo contrario. O sea que un hombre se puede volver chichón si toma estrógenos. Sí, exactamente, y no solo, no, solo, este, no solo eso, sino que este se puede desarrollar el busto, pero también los demás caracteres, obviamente no se le va a hacer una, una vagina, ni nada de eso, este, a una mujer, por el contrario, incluso, bueno, la palabra, la parte que se excita en una mujer, les puede crecer al grado de ser un un, un pene, un pene chiquito, ajá, ok, ok, bueno, interesante esto de las sustancias, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información y estos ejemplos, y pues bueno, gracias y gracias por ver el programa, ¿eh? Sí, no al contrario. Hasta luego. Un, sa un saludote, que estés bien. Gracias, hasta luego. Pues ahí tenemos esta información, ya entendimos un poco más sobre lo de las de estrógenos, sobre lo de estrógeno y lo de. Lo que se metía a esta mujer, aquí estamos viendo la cara de la mexicana diciendo: No más, era hombre ese güey, no más, no más, era hombre ese güey. Eso es lo que está diciendo en la cara de derrota. El árbitro o referee dice: mmm, Yo no vi nada, yo no vi nada, yo no vi nada. Y este güey dice: Oh, sí, sargento, sí, sargento, sí, sargento. Eso es lo que están diciendo. Ya les pasé ahí los audios de estas de estas personas eh, vamos por último ya qué hora son vamos a ver qué, qué hora es porque ya no sé ni qué hora estamos ah no ya ya se acabó el programa ya se acabó lástima que terminó gente bueno pues la nota que tenía la dejo para el día de mañana si es que dios si es que ustedes lo permiten no hubo super chats gente hubo super chats por ahí, este, Ariel Max, por ahí, este, ¿quién más? ¿Quién más dio superchats? No hubo superchats, pero bueno, espero les haya gustado la transmisión, espero se haya divertido, espero hayan aprendido, espero tengan un tema para dialogar, que mañana lleguen a la escuela y platiquen, no, yo vi una transmisión que hablaban sobre etcétera, o que lleguen al trabajo, en lo que están trabajando también platiquen no, si ¿Sí, supiste de la historia esta de que encontraron un dedo en, este, en la carne, en las carnitas el, el, el patrón entonces pues ahí les queda para tener un tema de conversación, si ustedes están conociendo a una chica pues pueden decirle, oye este ¿sabías lo de la boxeadora esta? ¿tú qué opinas? ya ven temas de mujeres, estrógenos y ese tipo de cosas pues, se involucran, les gusta etcétera ¿no? así que ya tienen información para platicar mañana, para platicar en la peda del sábado, espero les haya gustado la transmisión, yo mañana traeré más historias de eh, relatos os oscuros y tal vez desde mañana ya comience estas transmisiones a las 2 de la tarde aproximadamente, yo creo que la voy a hacer a esa hora, 2 de la tarde aunque sea una hora, para hablar de algún suceso paranormal de algún tema de misterios para que la gente que sigue el canal precisamente por esa temática, pues siga disfrutando de esta información. Así que todos contentos, yo aquí eh, preparo todo para ustedes. Los quiero mucho, gracias a todos, gracias por portarse bien en el chat. Eh, me agrada que, pues que ya estamos grandes, ¿no? Y, y que, pues es mejor llevarnos bien. Gracias a la gente por por portarse bien, portarse a la altura, eh, ya bien o mal, ya nos conocemos, entonces esperemos que llegue más gente, que poco a poco ustedes inviten a más personas y que el chat se vuelva un lugar para disfrutar, ustedes ven la transmisión, la están escuchando o están uh, escribiendo en el chat y se divierten, aquí el chiste es que uh, pasen un buen rato y puedan irse a dormir tranquilos y contentos. Gracias al CH que nos mandó 5 dólares. Yo soy mujer y lesbiana con actitudes atribuidas a los hombres. A ver, yo soy mujer y lesbiana, yo soy mujer y lesbiana con actitudes atribuidas a los hombres. O yo soy mujer y lesbiana con actitudes atribuidas a los hombres. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, serías como... Entonces pues tienes más forma de hombre, ¿no? Sí, ten, tendrías más forma de hombre, más fisonomía más de hombre, como el que estábamos viendo, que parecía más hombre. Pero bueno, en el que estábamos viendo, pues se considera mujer y todo con mujer. En tu caso, en tu caso... Si te consideras mujer, lesbiana y con aspecto físico de hombre, ¿no? Eso te hace ser solamente lesbiana. Eso te hace ser solamente lesbiana. No hay, no hay como que otro término diferente. Sí, sí, Lisbeth Martínez, exactamente. Es lesbiana que parece hombre, tiene tiene, este, figura de hombre, y eh, CH se ríe, no nos estará tomando el pelo, no nos estará, es lesbiano, <risa> podría ser lesbiano, ¿verdad? Marimacha, dice Luigi, podría ser lesbiano, ya no, ya no, no, no sabemos pero bueno, ahí están estas eh, notas extrañas, mañana va a quedar, este, va a quedar pendiente lo de lo de, ¿cómo se llama esta mujer? Lo de Kareli. Mañana lo platicamos lo de Kareli y seguramente saldrán otras cosas más para conversar. Y por la tarde, 2 de la tarde, estaremos hablando de un tema paranormal, ufológico y demás, que por cierto hay un nuevo video de un ovni eh, captado en los cielos de Colombia. Es el segundo video captado por un, un piloto Está interesante el video, mañana lo podemos platicar, puedo darles mi opinión. y Suena bien para que lo platiquemos, Esto es lo que está en tendencia con respecto a fenómenos paranormales, lo del OVNI de Colombia. Entonces mañana, 2 de la tarde, si todo sale bien, estaremos platicando sobre eso. Les mando un abrazo, descansen a todos. Buenas noches. En Perú también hace semanas se vio OVNIs. Tengo otro video de OVNIs que les iba a presentar hoy. Eh, los presento a las 2 mañana. Dale. Descansen ahora sí. Buenas noches. Gracias a toda la gente que me apoya en Patreon. A toda la gente que me apoya con los superchats, con los likes, con los comentarios. Saludos a todos. Descansen. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido.